Hola, buenas tardes eh, En este tutorial vamos a aprender lo que es cambiar el idioma a Windows 11 eh, Me voy al menú inicio eh, Luego me voy a setting eh, configuraciones en inglés En esta ventana coloco language En inglés e idioma Ahí buscando... No, ah, lenguaje con G. Lan, lenguaje setting. Dice aquí English, Estados Unidos. Y le vamos a agregar el lenguaje donde dice... Add a language. Le das clic. Sale los idiomas y colocas español. Y ahí sale español según tu país, pero acá le vamos a colocar español de España. Le damos next. Y le da le seleccionas otra opción y le das instalar. Y ahí está instalando el idioma, pero tiene que estar conectado a internet. Ahí está descargando. Bueno, depende del internet, se va a demorar un poco o va a ser rápido. Ahí ahí está eh, te dice reiniciar en inglés y le da yes, cierra la sesión, se empieza a reiniciar y debiera ya de estar en español, así ah, ahí está en español uh -huh. y ahí estaría todo en español